Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, queridos, y hoy tenemos un anuncio que hacer muy muy importante En realidad tenemos un anuncio muy importante y otro no tan importante Vamos a arrancar por el menos importante que es que pudimos conseguir este Panther M10 Bien, Panther M10, Panther alemán, capturado por, la, por las hordas americanas, podríamos decir, por el ejército americano Trataron de ponerle estas chapas a los costados para que pareciera un, un M10 americano, pero bueno, al final eh, bueno, termina siendo un Panther por supuesto. Después ya más adelante vamos a estar haciendo seguramente algún tipo de análisis de este Panther M10, que tienen que saber que se podía conseguir a través de, todavía tienen tiempo, hasta el día 26, a través del Tank Rewards, este evento que sale que sale que saca Wargaming y que está buenísimo porque te permite conseguir tanques de manera no tan complicada y está muy muy bueno eso por un lado, punto uno punto dos se viene el, eh, digamos el la noticia más importante que tiene que ver con lo que va a estar sucediendo en el día de mañana, bien. Mañana día 22 a las 17 horas de Argentina vamos a estar haciendo un directo, bien. Vamos a estar en directo. ¿Y qué tiene esto? ¿Y por qué va a ser tan importante, nando ¿Por qué está tan bueno y qué va a tener un montón de cosas? Bueno, chicos, porque justamente ya algunos, tal vez los que están más empapados en el canal, tal vez sepan ya de que va a estar el señor Jordi. Va a venir el señor QTC ¿Quién es QTC Para aquellos que no sepan quién es, bueno, es un CC, así como lo soy yo en América Latina. Bueno, él es CC de Europa, más específicamente de España. Entonces, va a estar jugando con nosotros. Él tiene un montón de, de suscriptores, tiene como 23.000, 24.000 suscriptores. Y muchos de, lo que los, de la gente que lo sigue a él es de acá, de América. Y lamentablemente no podían jugar pelotones con él, no podían tenerlo más cerquita, eh, digamos, porque, bueno, es una cuestión de, de, de distancias y de servidores. Pero, bueno, muchísimas gracias al señor Felipe que nos permitió esto. Eh, lo estuve consultando, le tiré una propuesta. Este proyecto mío de Uniendo Continentes. Y le, le pareció buena la idea, le copó. Bueno, gracias a eso, a su gestión, pudimos darle al señor eh, Jordi para que juegue con nosotros una, una cuenta de cortesía. Así que, bueno, que va a tener seguramente todos los tanques y demás. Así que vamos a estar jugando unos pelotones mañana. 22 a las 17 horas chicos Espero que se pasen por el directo Porque va a estar muy bueno, muy divertido Y por supuesto tiene, Está garantizado que se van a Reír con nosotros y la van a pasar Muy muy bien, seguramente Les mando un beso en la frente Cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau